relajo mi cuerpo siento cada músculo libre de tensión en calma sereno pienso con intención hoy es un nuevo día tengo el derecho espiritual de ser feliz y libre con determinación Suelto todos los pensamientos de sufrimiento. Sé que todas mis heridas sanarán. Hoy la fuente divina me ha traído el regalo de la felicidad interna y ese regalo está dentro de mi alma. Visualizo ese regalo divino como un sol amaneciendo en mi corazón. Hoy le abro la puerta a la felicidad. Ahora puedo volar. Soy un ser maravilloso y capaz. Me aprecio tal y como soy. Me dejo ser. Soy feliz.